Estoy en en plena cuarentena, no por pasear, pero porque tuve que ir a la ortodoncia, eh, odontología. Y eh, entonces el video es para saber que, mire que, buenas tardes. En Colombia hay muchos tapabocas, que son muy creativos. Hay de todos los países, de equipos de fútbol. Entonces la pregunta es, hago el video para saber si en sus países de América Latina también tienes tapabocas de cualquier cosa, mire la coste. Yo estoy buscando que el de Colombia. A ver si encuentro uno de la bandera de Colombia o no sé, será que sí o será que no Pero hay unos que son súper hermosos, qué pena señor, usted tiene la... ¿El de la bandera de Colombia? No ¿La de banderas no tiene ninguno? ¿De banderas? No Ah, ok ¿Y de Sonic? Tampoco no tiene Bueno, entonces aquí están los equipos de París Saint Germain, ¿lo tiene? De París Saint Germán. PSG, a ver si hay uno que me compren, es de Sevilla de Manchester, de Juventus, de no. Milan Bahía Múnich, Barcelona. De no, no, este Juventus Atlético de Madrid. No, creo que no hay. Ah, sí, es parecido. Ah, ya como sí, los tiene? Sí, bueno, voy a tomar el de París. Sí, entonces, eso es lo bueno de esa tiendas es que, que los colombianos son muy creativos. En Francia que no hay ninguno de ningún color, pero aquí hay muchos. Entonces, mire, ¿dónde? 3.000 entonces sí, para saber el video es muy rapidito para saber si es así en sus países que yo creía que un colombiano sobre 4 tiene tiene como un dibujo diferente bueno eso es un barrio de bogotá pero en cada tienda ahora vienen tapabocas así de muchos motivos que son muy hermosos así que compré el de parís porque me imagino que la, la bandera de colombia no la he visto vi la de venezuela es raro en colombia hay más banderas de venezuela de tapabocas que de, que de Colombia, pero el de París también está bonito. Listo, muchas gracias. Entonces, yo ahí con mi nuevo tapabocas de París Saint-Germain. Bueno, la realidad, yo soy de Francia, no soy de París. Es una ciudad que no está tan lejos, pero igual, chévere tener algo original y así que bueno el video no era tan chévere pero es muy curioso la mía y me aprovecho de youtube entonces cuéntame en los comentarios cómo está tu país en Chile en Argentina en México hoy en Colombia incluso díganme en su ciudad en Barranquilla en Santa Marta que es, es así lo mismo esos tapabocas de todos los colores porque conozco los de Francia no una amiga de África que no Mira, entonces aquí en otras tiendas con más dibujos con más para niños pero los tapabocas donde de todo para todos bueno si está gustado el Nike y no olvides explicarme cómo está en tu país y muchas gracias y que viva Colombia y su creatividad porque es el único país hasta ahora que conozco con tantos lindos tapabocas